y payas. Hola chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Gente, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podéis conseguir una skin exclusiva totalmente gratuito. Pero no solo eso, sino que vamos a hablar de diferente información que nos ha llegado de la nueva temporada, además de muchos detalles. Que os van a estar gustando, lógicamente, muchísimo, porque si eres seguidor del canal es que te gusta Fortnite y si te gusta Fortnite te va a encantar este vídeo. Chicos, he subido hoy en mi Instagram una foto, tenéis mi Instagram por aquí, así que ir todos a seguirme y a dejarle un buen likeazo a la foto, porque os va a molar muchísimo. Dicho esto, gente, no me enrollo más, espero que os mole muchísimo, así que nada, vamos con el vídeo. ¿What? Y es que chicos espero que hayáis tenido un muy buen día en el día de hoy En el vídeo de hoy os voy a enseñar muchos ítems que vamos a poder utilizar de manera gratuita Dentro del juego de Fortnite Así que chicos no os perdáis nada durante todo el vídeo Ya que toda la información que vamos a dar os va a resultar súper útil Además si quieres conseguir una skin gratuita estate muy atento o atenta ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis?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 Y es que chicos, antes de soltar la gran bomba que tengo para el vídeo de hoy, quiero deciros que todos los que utilicéis el código MrDeneox en la tienda de Fortnite, vais a ser unos Reals y vais a entrar en el sorteo de pases de batalla que dijimos en el anterior vídeo. Así que chicos, todo el mundo con el código MrDeneox en la tienda de Fortnite y pasarme capturas por Twitter y por Instagram, que los tenéis debajo en la descripción. Ahora sí que sí, vamos lo que todos queréis saber Y es que en primer lugar chicos hemos recibido una actualización totalmente secreta Que nadie había averiguado que iba a estar sucediendo Ha sido una actualización realmente pequeña Pero dentro del juego se han notado algunos pequeños cambios en primer lugar con las skins de la NFL Si ya las tienes compradas o si no las tenías compradas Puedes comprarlas en la tienda del juego con el código Mister de Neox. Y además ahora han aparecido muchísimos nuevos estilos desbloqueables De las skins de la NFL Y es que chicos la madrugada del lunes se celebra la Super Bowl Así que esas skins hacen honor a los participantes de esa competición y a la NFL en general Así que chicos, es la última vez que vamos a tener la posibilidad de conseguir gratuitamente la pelota de la NFL Y es que realmente se puede conseguir de manera totalmente gratuita Así que sí, ha vuelto la nueva modalidad de juego también junto a las skins de la NFL que ya había aparecido en el año pasado. Así que chicos, dentro del juego podéis utilizar las skins de manera gratuita con este nuevo modo de juego. Si os metéis a refriega de equipos, automáticamente el juego os va a estar introduciendo dentro de uno de los dos equipos que ha predeterminado el juego para las partidas. Así que, de manera aleatoria y además gratuita, vas a poder jugar con las nuevas skins de la NFL. Y es que también con esta última nueva actualización han metido un nuevo emote que muy poca gente conoce Y es gracias a la colaboración que ya nombramos también en anteriores vídeos de Fortnite por TikTok Y es que como ya sabéis, Fortnite emitió una nueva colaboración con TikTok Por cierto, tenéis mi TikTok debajo en la descripción Bueno, de todas maneras os voy a enseñar cuál es ese emote Y es que Fortnite, chicos, oficialmente ha presentado un nuevo evento presencial que va a estar sucediendo... Parece ser en Australia Y es que gracias a este gran evento Vamos a poder conseguir muchísimos objetos, regalos Y además ítems gratuitos para todos vosotros Además también se puede conseguir una skin muy chula Exclusiva, como no, de manera gratuita Y en este vídeo os voy a enseñar cuáles son todos esos objetos Y cómo vas a poder obtenerlos de forma gratuita Y es que este día 1 y 2 de febrero Parece ser que dentro del juego de Fortnite va a estar la Indian Summer Smash Cup Y es que gracias a este evento, mientras este evento esté dentro del juego activo Vamos a poder conseguir muchísimos objetos de manera gratuita Solo si conseguimos recolectar diferentes puntos que se pueden conseguir en eliminando enemigos y demás cosas Solo hay tres cosas que necesitas saber y que debes hacer para poder conseguir todo esto. En primer lugar debes asegurarte de que tu cuenta de Fortnite está como mínimo al nivel 50 o 52 del juego de Fortnite. En segundo lugar deberás activar la autentificación en dos pasos del juego. Es decir, deberás seguir unos sencillos pasos y entrar en la web de Fortnite... ...para poder activar esto. Es muy sencillo y muy rápido. Finalmente, cuando ya hayas hecho todo eso... ...deberás ir a las opciones del juego... ...y cambiar tu servidor. Si estás en Europa... Por el de Asia O también sirve por ejemplo el de Oceanía En primer lugar vamos a las opciones Elegimos el lenguaje Bueno el lenguaje no hace falta cambiarlo sino vamos a darle Al matchmaking región Es decir a la región en la cual queremos que nos empareje Y tenemos que elegir directamente Aquí Oceanía O Asia Lógicamente el pink y la jugabilidad no va a ser la misma que en tu país natal o que tú en tu propio país Ya que en cada país hay un servidor para esas personas que juegan directamente desde el país Lógicamente si jugamos desde Europa, Asia o Oceanía la conexión nos irá mal, pero igualmente podemos conseguir esos, esos ítems de manera gratuita si seguís estos sencillos pasos. Ahora ya podéis ver cómo ha aparecido la competición del solo Summer Smash Cup. Así que si le dais a los detalles de este nuevo evento que aparecerá dentro del juego, podéis ver toda la información necesaria y todos los requisitos que tendréis que cumplir para poder conseguir los regalos que nos otorgan con este nuevo evento. Así que sí, es como cualquier otra competición Simplemente con las victorias, con el top 5, con el top 15 y con el top 25 Y con las eliminaciones conseguiremos puntos Así que chicos, deberéis viciarla un poquito, jugar con tranquilidad e intentar puntuar el máximo posible Me han comentado por pinganillo que tampoco es tan complicado el conseguir estas skins exclusivas y los demás regalos que otorgan gracias a la Summer Indian Smash Cup Como bien sabéis también aparte de lo que acabamos de comentar de la Summer Indian Smash Cup También dentro del juego de Fortnite muy pronto cuando eh, Samsung saque su nuevo teléfono O no sé si ya lo ha sacado Pero bueno chicos la última noticia es que Fortnite va a hacer una nueva colaboración con Samsung de nuevo y va a sacar una nueva skin exclusiva que todo el mundo esté atento porque la skin de Iris va a venir con una mochila exclusiva y va a venir también con un gran pico exclusivo. Un pack totalmente exclusivo para aquellas personas que compren el nuevo teléfono de Samsung. Una vez comprado el teléfono oficial de Samsung obtendremos un código para poderlo canjear en Fortnite y obtener nuestra motherfucking skin de Iris. Como bien sabéis, esta skin es la primera de las skins que viene con estilos desbloqueables en las colaboraciones de Fortnite con Samsung. Como bien sabéis, las antiguas colaboraciones de Fortnite con Samsung habían traído diferentes skins que realmente eran una auténtica locura y una maravilla. En primer lugar tuvimos la skin de Galaxy, una skin que realmente revolucionó por completo... Todo el juego de Fortnite Ya que todo el mundo esperaba poder conseguirla Y de manera no del todo legal Esa skin realmente se ha vuelto una de las más exclusivas del juego Ya que muy poca gente la tiene También apareció la skin de Iconic La skin de Glow Y finalmente aparece de nuevo la skin de Iconic Pero parece ser que en versión femenina No es así del todo correcto pero sí que se da un aire a la skin Iconic en versión femenina. Si queréis ver todas las skins que están por llegar al juego y que van a salir en la tienda muy probablemente antes de que llegue la temporada número 2 del juego, tenéis ahora mismo en pantalla dos vídeos que vais a poder ver justo al terminar de ver este vídeo. Así que chicos, elegir uno de estos dos vídeos porque os va a encantar la información que damos a diario y es todo 100% real.